Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com Bueno, si sois seguidores de nuestro canal sabréis que últimamente estamos realizando una serie de vídeos sobre juegos de coches libres Y en esta ocasión, pues, le ha tocado eh, el turno a eh, Dakar 2011 Quizás sea un juego desconocido por muchos de vosotros Pero bueno, eh, pertenece a una serie de juegos que en su día eh, se desarrollaron eh, la versión 2010, la 2011 que es esta y la 2012 incluso hay una versión 2017 que es una adaptación de la 2012 y bueno pues son juegos como decía eh, open source y, y bueno pues eh, están como es lógico ambientados en lo que serían eh, los rallies Dakar, el rally Dakar, eh, las etapas de, de Dakar bueno este sería el menú principal como veis muy sencillito en él bueno, pues tendríamos la ayuda, donde encontraríamos pues el tema de las teclas, aclaraciones sobre la navegación y más cosas. Después también tenéis eh, bueno, las opciones, eh, las opciones del juego para poner el nombre, la dificultad, el equipo, eh, poner, pues yo que sé, los nombres, el daño. Eh, incluso podemos hacer un setup de, de, nuestro, de nuestro coche. ¿vale? Podemos aumentar la presión de los neumáticos, la, cons la consistencia eh, pues de las suspensiones y, y demás. Luego. Obviamente, pues, opciones gráficas, eh, supongo que, bueno, pues, eh, aquí podemos regular la distancia, por ejemplo, la visibilidad, la densidad, los más ajustes gráficos, eh, de calidad en este caso, y por supuesto, pues, también podemos eh, configurar los, los controles. En esta ocasión vamos a jugar con el Steam Controller. ¿vale? Lo detecta, como podéis ver aquí, como si fuese un mando de Xbox. Pues estoy usando SC Controller, ¿vale? que es un, una especie de driver y bueno, pues eh, también interfaz que nos permite configurar completamente nuestro Steam Controller sin necesidad de tener que utilizar Steam. Muy recomendable, por cierto. Bueno, pues nada, esto sería lo que encontraríamos en las opciones y luego, por supuesto, pues empezar juego. Le damos a empezar juego y aquí pues tendríamos eh, uno de los coches con los que podríamos correr. Eh, como veis, pues hay un, un mogollón de ellos, el Tuareg 3, Tuareg 2, eh, BMW X3, bueno, hay como veis montones y montones de coches diferentes que podemos utilizar en, en, este, en este Dakar 2011. ¿vale? Bueno, antes de continuar, me gustaría eh, deciros que, que este, este, este juego lo podéis descargar obviamente de, de la página de su proyecto que está en SourceForge. Pero para eh, jugarlo en Linux tenéis que hacer un pequeño truco. Os voy a dejar un enlace aparte de la dirección de donde descargarlo también para que eh, sepáis cómo corregir ese problema si se os presenta. Vale, simplemente son es una ruta que está que está mal y entonces pues hay un par de archivitos que no encuentra. Me gustaría darle las gracias, por cierto, a nuestro amigo Bernat eh, por, por, por bueno, pues facilitarme la solución para poder eh, jugar a este juego. ¿vale? Bernat, como sabéis, es el creador de Oversteer, que es una, una, una herramienta que nos permite configurar nuestros volantes Logitech. ¿vale? Y que está muy bien y que os recomiendo a todos que la busquéis en nuestra web porque vale mucho la pena. Y nada, eh, pues nada, vamos a escoger, por ejemplo, este Volkswagen Tuareg y empezamos el juego aquí nos muestra por ejemplo las teclas que podemos utilizar para jugar y esta sería bueno pues eh, sería pues eh, nuestro nuestro coche de, de Dakar empezamos y como veis pues tiene unos gráficos bastante sencillitos eh, pero bueno eh, tiene algunas cosas interesantes eh, tenemos por ejemplo pues varias vistas Podemos poner la vista desde el morro, la vista desde el conductor, que sería esta, y bueno, la vista exterior. No, no es que tenga ahí un desfase de, de vistas, pero por lo menos podemos eh, cambiarlas algunas, incluso podemos mirar hacia los lados, igual que podemos mirar hacia los lados, por ejemplo, eh, pues desde la vista exterior, pero en este caso pues viendo el coche desde fuera, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos nuestra, nuestra ruta. En este caso, pues tenemos que seguir la, carre, la, la carretera tal y como nos ponía en las indicaciones ahí hace un momento. El tema de la navegación. Vamos a ver, tenemos un mapa general que nos permite pues, ver hasta dónde tenemos que llegar. ¿Vale? Pero, en principio, tenemos que ir atentos a las indicaciones que vamos a ir encontrando por el camino. En este caso, tenemos que seguir la carretera. Ahí, si os fijáis, pues... Vemos que eh, va un coche delante nuestra, nos lleva cierta ventaja, vamos a frenar y aquí nos indica que tenemos, si os fijáis ahí a, a la derecha hay un indicador que nos indica que tenemos que girar a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues continuamos con nuestra ruta, ahora como veis la pista es de tierra, bastante más bacheada, tenemos que ir con cuidado porque es, es posible de volcar el coche y tener daños. Y bueno, pues luego aquí por ejemplo ya nos está advirtiendo que tenemos que girar a la derecha. Hemos adelantado el primer coche y bueno, pues el juego consiste en, en seguir las indicaciones y llegar hasta, hasta el final pues en el, en el menor tiempo posible. vale eso son, Es muy sencillito. Y bueno, pues simplemente tenemos que, como os decía, tener cuidado pues, eh, con no salirnos, no tumbar el coche y no perdernos también, que es, es algo importante. ¿vale? En ese sentido, en el tema de la navegación, pues es, digamos que un poquito, eh, digamos que tirando a realista, ¿vale? Y bueno, pues el tamaño de los escenarios, que es enorme, como podéis ver. Seguimos hacia adelante. por ahora aún no nos han enviado ninguna notificación de que tengamos que desviarnos tenemos que ir atentos y bueno como veis el juego no es, no tiene, no es un derroche gráfico lo que tiene pero eh, pues digamos que, que es muy digno vale. es un proyecto open source su creador intentó hacer varios juegos cada uno pues eh, cada año fue mejorando ciertas cosas por ejemplo Aquí tenemos que seguir de frente, tal y como nos indica. Tenemos un cruce, pero hay que seguir de frente. Y su creador en su momento, bueno, pues eh, cuando empezó, por ejemplo, el tema este de los checkpoints, eh, eran simplemente, pues, eh, unas cosas que brillaban ahí en la pantalla y tenías que ir de una a otra. Ahora, aquí como podéis ver, hay que seguir las indicaciones al más puro estilo. Ahí está, hemos llegado, tres checkpoints... Incluso teníamos una flechita en la versión 2010 que nos indicaba hacia dónde teníamos que ir. Ahora no, ahora tenemos que buscarnos un poco más la vida. Y bueno, pues eh, intentar seguir el, el mapa lo mejor que podamos. En este caso, pues tenemos que seguir las líneas de la, de, la, de la rodadura de los coches. A ver si tenemos una recta. Y os pongo un momentito el mapa. Vamos a ir un poco más despacio porque si no nos la vamos a dar. Fijaros, nosotros somos la, la cruz, esa roja que se ve ahí abajo a, a la derecha. Y tenemos que llegar a donde pone ABS. Salimos de la DSS, ¿vale? Y bueno, esto sería la primera etapa. Como veis, es muy sencilla. Supongo que eh, a medida que vayamos jugando más tiempo pues las etapas serán más complicadas, tendrán más baches, habrá que ir más despacio, supongo que tendrá más indicaciones y será más importante pues el no perderse. Y, y bueno, pues eh, los escenarios supongo que variarían también, como es lógico. A ver si encontramos alguna indicación más que nos diga que tenemos que desviarnos hacia algún lugar vamos a poner la vista interna siempre es un poco más interesante aunque bueno vamos a poner la, la externa otra vez que hace más ruido y a lo mejor es que luego no me escucháis a mí la voz sí la toma bueno fijaos en eso, eso es lo que os comentaba yo, que los baches cada vez son más difíciles aquí tenemos que girar a la derecha y en estas rodaduras, muy bien tenemos que ir pendientes de las rodaduras constantemente vale, y de las, y de los, y de las indicaciones en el mapa bueno como veis nada que ver con con la versión que salió de 2018 eh, que bueno fue desarrollada por la compañía portuguesa big moon y que finalmente no llegó a nuestro sistema eh, digamos que bueno en su día dijeron que lo iban a intentar que si podían lo harían y demás pero eh, las últimas veces que les preguntamos pues dieron un poquito la callada por respuesta eh, por lo que suponemos que bueno pues no, no deben tener mucho mucho interés en en completar esa esa tarea, que para ellos, según eh, hace un año más o menos, pues era tan importante y estaba, pues lo tenían como, como una, como algo súper importante de realizar. Bueno, pues nada, aquí como veis. El tema es intentar poquito a poquito ir adelantando coches, seguir las indicaciones y llegar hasta el checkpoint final. Vamos a ver si, si somos capaces de, de acabar esta etapa, eh, si no se hace muy, muy larga. vamos a otro contrincante más vamos a ver llevamos más o menos la mitad de lo que es la etapa aquí tenemos que seguir de frente quizás esta, esta forma de navegación es mucho más adecuada porque como os decía pues el tema de, la, de los de las barras o de los cilindros brillantes en medio de del desierto, pues como que no es muy realista. Os imaginaréis. Bueno, ahí ese agua tampoco. Podía salpicar un poquito. A ver. Ahí, al agua, patos. Bueno, pues este juego está eh, desarrollado con, con un motor gráfico libre que, se, si no recuerdo mal, se llama Irlich o algo así. Y bueno, es, tiene versiones eh, también para, para Windows. Eh, en cuanto a la versión que os podéis descargar de SourceForge, eh, de la versión esta de 2011, eh, es importante que sepáis que, que vais a seguir, eh, vais a bajar pues el juego en sí ya. No, no, no tenéis ninguna. No, a ver cómo. Eh, no tenéis que compilar nada, ¿vale? Los archivos que os descargáis de SourceForge, si no es código, que bueno, sabéis que hay una sección de código en, en, en los proyectos de SourceForge, pues eh, si os vais a Files, lo que vais a descargar es el juego en sí, son los binarios, ¿vale? Los ejecutables. Aquí hay que ir con cuidadito, que si no nos la pegamos, ¿vale? No me digas que te has quedado atascado, ahí está. bueno, vamos a ver dos tercios más o menos como es lógico pues nada eh, si no os funciona el juego cuando lo descarguéis eh, os doy el, el, os dejo el como os decía el, el tutorial ese de nuestro foro donde os explica pues eh, cómo cómo arreglar el problema. ¿vale? Es un par de, de librerías que no están en la ruta que en teoría los busca el, el juego y bueno pues tenemos que colocarlos en un sitio determinado para que finalmente el juego arranque. Y llevamos así como que no quiere la cosa pues como 10 minutitos eh, corriendo supongo que en 5 minutos más o menos llegaremos al final de la etapa que en este caso pues era desde ah, es que no, no veo muy bien ahí la ciudad, no me fijé, con, no me fijé en la etapa sé que era de, de un... Santa Fe, Rosario bueno supongo que después lo podremos ver Bueno, en caso de que, por ejemplo, nos peguemos un golpe y el coche se nos quede tumbado o, o nos salgamos muy lejos de, de lo que es el trayecto, pues aquí tenemos que seguir de frente, muy bien. En caso de que nos pase eso tenemos un botón de recuperar, ¿vale? El problema es que cuando, cada vez que, te, que recuperemos el coche eh, nos, van a, nos van a descontar tiempo, ¿vale? Va a haber problemas. podéis ver los escenarios son muy muy sencillos y aparte de sencillos bueno pues un poco repetitivos vale. Eh, no sé si es que esta etapa en teoría según comenta pues el, el creador los escenarios están hechos pues teniendo en cuenta cómo son las etapas reales vale. a lo mejor eh, pues este escenario tiene esta pinta porque la etapa real pues es una llanura y, y bueno, pues a lo mejor es por eso que, que, que es así, a lo mejor la segunda fase ya varía completamente y me tengo que tragar mis palabras mierda bueno ahí acabamos de adelantar al Hyundai S otra vez fijaos, eh. si te pasas un poquito girando el volante es fácil que el coche te dé el culo y pierdes ahí unos segundos valiosísimos Efectos de, de partículas de polvo a la Bueno, fijaos, esto es lo que os decía Ahora nos hemos quedado aquí tumbados Y tendríamos que recuperar el coche Para ello, bueno, pues pulsamos aquí La tecla de recuperar Que no sé cuál es A ver A ver si, si podemos verlo Vamos a ver que tenemos aquí el botón F1 Donde tenemos la Opción Reset Car Vale la tecla R. Sé que la había configurado en uno de los botones, pero no recuerdo cuál es. Entonces le damos aquí a la R y ya nos recupera. A ver, ¿y ahora dónde estamos? Bueno, supongo que será en esta dirección... Una cosa que no estaría mal es tener una brújula. Que no sé si a lo mejor podemos tener una brújula. Vamos a ver aquí. A lo mejor hasta tenemos una brújula y no lo sabíamos. Display last message eh, map tab. No, no podemos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, continuamos. A ver si de vez en cuando miraremos un poquito al mapa aquí para ver si vamos en, en la dirección correcta. un checkpoint solo nos queda uno bien, vamos entonces entonces si sí estamos yendo en la dirección correcta muy bien, sería muy fácil la verdad perderse ¿eh? por eso comentaba yo que, que estaría muy bien el poder disponer de el poder disponer de una brújula ya que tenemos un mapa pues poder poder saber perfectamente y el mapa por ejemplo pues estaría muy bien también poder ampliarlo aquí esta zona de baches seguro que era buena para volcar de nuevo esta zona parece desierto y aquí nos está indicando que tenemos que girar era aquí aquí aquí aquí está aquí están las marcas de las ruedas Ahora, vale, claro, ahora ya vamos en la dirección correcta, en dirección a, hacia la meta. A ver qué tiempo hacemos. Solo nos queda un checkpoint para llegar a meta, según nos informaba ahí los mensajes estos que, que nos salen en la parte superior. Ahí ya, ve, ya vemos coches, los coches que, que antes adelantamos y que por culpa de, de tumbar pues, eh, perdimos la posición. Aparte de, bueno, el tiempo que pierdes cuando te la pegas, eh, te penalizan, te quitan un tiempo, como es lógico, ¿vale? Se supone que, bueno, tendrías que bajarte del coche y empujarlo para colocarlo en su sitio. Incluso puedes parar el coche y arreglarlo, si tienes muchos daños, aquí tenemos que seguir de frente, muy bien, y esto que, que ha pasado pues no es muy normal, no es nada normal, en fin, otra vez hemos perdido toda la ventaja que llevábamos. Bueno, algo que sería tremendo, por ejemplo, es que, por ejemplo, las indicaciones que recibimos de vez en cuando que nos dijeran, pues, eh, Strike o algo así. Vale, ya solo queda el punto final para llegar a la meta. A ver si somos capaces de adelantar aquí a estos todos que, que tenemos delante. puesto tenemos un botón de freno de mano aunque bueno en estas en estas rectas no no sirve de mucho vale lo único a lo mejor pues en algún cruce que podamos usarlo para para no tener que frenar tanto seguimos de frente casi cada vez estamos más cerquita a ver si acabamos la, la etapa a vivos ya sabéis que el Dakar es un rally durísimo en el que en un descuido pues te puedes quedar ahí y si no fijaos cuánta gente por desgracia perdió la vida en, en esa carrera o quedó gravemente herida o se quedó paralítica o sea es una carrera súper súper extrema hay que tener pues eh, mucho aguante e imaginaos ala, este ya tumbó bueno como podéis ver los demás también le pasan cosas ¿eh? no no solo es a mí a los bots también le pasan cosas Está bien lejos, eh. Llegamos, llevamos 25 minutos. Y yo es que quería enseñaros una etapa entera. A ver, aquí. Muy bien. Tenemos una carretera. Una carretera por la que van por el medio los tíos. Bueno, una cosa que no he probado, si funciona el volante, supongo que sí, porque si podemos mapear los botones pues, y los ejes, pues supongo que también podremos mapear el volante, a fin de cuentas no deja de ser un, un joystick también. casi estamos llegando, muy bien a puntito a puntito estamos ahí debe estar la meta bueno pues hemos llegado Nos han penalizado, como veis, con 4 minutos y 50 segundos. Bueno, pues muy bien. Podemos seguir hacia la siguiente fase. Eh, simplemente la voy a poner a ver cómo es. No vamos a, a correrla, como es lógico. Y miramos aquí, por ejemplo, pues aquí tenemos las, las estadísticas. Eh, no sé en qué posición habré quedado. Aquí hay mucha gente que aún no ha llegado pero bueno, mirad, aquí está he llegado del número eh, pues no lo sé eh, todo esto no te pone la posición me pone el número, el dorsal a ver pues no lo veo no pasa nada, la liga está ganada. Bueno, pues vamos a seguir hasta... vamos a salvar y vamos a seguir hasta la siguiente fase. Aquí está. Bueno, pues como estoy viendo, más o menos no, no varía mucho, ¿vale? Eh, lo que sí sé es que se pueden encender las luces no sé cuál es el botón de encender las luces pero hay un botón de encender las luces por lo tanto supongo que podremos correr también de noche eh, por ejemplo en Help tenemos aquí el botón de Switch eh, donde lo acabo de ver Switch Haz Dashboard, Display Extra Information, F2 Reset Carry Firecard Toggle View bueno, pues no no sé, sé que se puede poner. Help a turn de car, light on off en F4, ok. Vale, pues en F2 tenemos extra information. Vale, son los polígonos, como estáis viendo ahí arriba, y los frames por segundo. Como veis, bueno, pues eh, como es lógico en un juego estas características, eh, no le cuesta nada moverlo, ¿vale? y aquí tenemos las luces muy bien tenemos luces vamos pues a cambiar la cámara y bueno pues como veis pues eh, el juego más o menos sigue la misma tónica aquí tendríamos que girar a la derecha y, y bueno pues nada simplemente esto sería Dakar 2000, 2011 eh, espero que os haya gustado el vídeo a mí personalmente bueno pues el, el juego me parece interesante pero obviamente pues desde mi punto de vista eh, le falta le falta mucho mucho desarrollo vale la idea es interesante y podría estar bien si eh, por ejemplo los escenarios no fueran tan tan planos, eh, tan iguales, unas retas tan bestias, tan largas, que hubiera más puntos eh, por ejemplo pues donde desviarse, más cruces, que te dijera por ejemplo en un momento concreto pues que eh, te movieras en, en dirección, pues en una dirección concreta, yo que sé, pues eh, de que, que fueras a, a una referencia, algo así. Eh, algo un poquito un poquito más real yo creo que se podría, se podría llegar a hacer no sé cómo será la versión 2012 de este juego porque como os dije antes pues es, es existe pero solo para Windows entonces pues no os puedo comentar eh, qué diferencias tiene con respecto a esta pero bueno como idea está muy bien eh, si queréis probarlo pues lo que os dije en su página de SourceForge lo, lo encontraréis encontraréis los binarios para ejecutarlos también os vuelvo a repetir os dejo un tutorial, si tenéis algún tipo de problema, que os sale un mensajito de que le falta un, un archivo y tal, pues eh, con ese tutorial lo vais a, a solucionar sin ningún problema y vuelvo a repetir, gracias a, a nuestro compañero de, de, de nuestro grupo de Telegram, Bernat, ¿vale? que, nos, que nos ha ayudado con, con, con indicándonos lo, lo que teníamos que hacer para solventar ese error. Y nada, eh, pues nada, como siempre espero que os haya que os haya gustado el vídeo, eh, si os gusta pues por supuesto dadle a like que se agradece un mogollón, eh, si os gusta el contenido de nuestro canal pues ya sabéis suscribíos y cada vez que tengamos un vídeo nuevo pues recibiréis probablemente una notificación donde pues os indicará que tenemos una nueva obra maestra para, para ver. Y, y por supuesto, pues eh, también eh, si queréis dejar cualquier tipo de comentario, es muy bien recibido. Nosotros intentaremos contestarlo lo antes posible. Eh, os dejamos también en la descripción un montón de enlaces eh, de nuestros grupos de Telegram, de Discord, de Matrix, eh, nuestros foros, en eh, nuestras cuentas de redes sociales. Y, y bueno, por supuesto, nuestros canales de Twitch y YouTube, que es desde, desde donde nos soléis ver a menudo. Y, y bueno y también, bueno, pues por último, un, un enlace al final de todo eh, a una cuenta de PayPal por si queréis hacer cualquier tipo de, de donación con lo que queráis o lo que podáis eh, para ayudarnos a pagar el tema de hosting y dominios, que bueno, siempre nos viene siempre nos viene bien eh, para no tener que apoquinar tanto a final de año, básicamente. Y, y nada más, con esto nos despedimos y como siempre os decimos, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao, chao.